el cuarto partido de manera consecutiva por problemas molestias en el, en el hombro derecho, el hombro derecho el hombro de tirar, el tipo tiene esos inconvenientes y como San Diego tiene a un Superman ahora mismo que está resolviendo todo, ayer perdieron un partido pero han ganado ocho juegos pisados, o sea que 9 de 10 en los últimos 10 partidos hablamos de Fernando Tati no hay problema, así que Machado si usted quiere, tómese su tiempo, recupere no hay problema vaya. recupere tranquilo el equipo está en la primera posición en la, Liga, en la Liga Nacional. Y bueno, pues el pleito en el oeste, Dodgers, Gigantes eh, y, los y Los Padres está cerrado en esa división que tú hablaste, que estaba todo el mundo bailando pegado, excepto los dos equipos de la cola que están muy lejos, Arizona y Colorado, que por cierto siempre se dan la tarea de ser dos equipos que andan por ahí. Tienen ese último lugar ahí rentado por un par de años. Sí, sí. Al igual que Baltimore. Ayer, por cierto, le dieron a César. Yo, eh, tarde de la noche, ya cerca de actualizando el sistema, eh, la plataforma nuestra, me di cuenta de eso. Yo pensaba que era un error. Cuando yo vi a tres carreras en un tercio, dije, no, eso no puede ser César Valdés. Y entonces, entré a la, yo, a la aplicación como Gregory Moronta, que es el ingeniero, el hombre, el creador, el tipo. Estaba trabajando en ello y yo digo, hay problema, se mezcló aquí los números de otra <risa> gente. A ver si estos son los números de fulanito. ¿eh? Y no, no era de fulano, era del tipo. Entonces, entré a Grandes Ligas, miré y realmente no le fue bien ayer. Su, pero lo que me sorprendió ver en César Valdés ayer fue el cuarto blown Safe. Eso yo no tenía tanto conocimiento porque solo nos fijamos en que le fue bien, en que salvó un partido, en que no le hicieron carrera, pero él tenía, antes del partido de ayer, que ellos llegaron ganando al octavo, 3 a 2, 3 blown safe. El menor pregunta qué significa eso. Bueno, el blown safe no es más que una oportunidad de salvar que usted la pierde cuando a usted le entregan un partido con ventaja de una, dos, tres, le entregan un partido con una ventaja y usted pierde la ventaja, no pudo, no pudo salvar, salvar el partido, entonces se le anota ese asterisco negativo de un Blonde Safe, pierde oportunidad de salvar. De salvamento, viene siendo lo contrario, lo opuesto. Lo pierde, o sea, usted Así no es. pudo mantener la ventaja, como dice usted, Usted usted tiene que manejarse, porque cuando uno habla de un veterano de 36 años de edad como César, no es fácil. Pero que fue lo que dijo el menor? Con tantos que años que no estaba a nivel de grandes ligas, brillando como está ahora. Y yo siento que el odio que usted tiene por el tema de aquí, que le dolía el cuello o el brazo, todavía uno no sabe qué era de los dos, en realidad, eso no, no debe a usted mantenerlo en, en su corazón. Usted tiene que olvidarse de eso, porque ahora estamos hablando de un dominicano. De un dominicano que está en Estados Unidos y que lo está haciendo bien. Por cierto, ayer la efectividad, no deja de tener razón tampoco. La efectividad le subió a 3.93. ¿Que usted también quiere venir con esa vaina? No, pero que no deja de tener razón, que lo no están conociendo ya no, picheo, los picheos y eso. No? Pero que fugiría. ya le están cogiendo, le están cogiendo a y, César ¿no? no le habían hecho tres carreras en ninguna de las pero van cuatro eh, cuatro bloncés sí, pero no ya. le habían hecho tres carreras en ningún partido y a cualquier lanzador le hacen cuatro de un ratito bueno pero ojalá ¿verdad? pueda recuperarse y que le vaya y bien Y también ¿eh? había lanzado a al amigo César de Valdés o sea que días consecutivos no es una función recuerden que como abridor él no tiene que lanzar más que cada cinco días ayer yo creo que se aprovecharon de un brazo que no estaba tan descansado este hombre no es fácil, está riendo. No, ni yo atrás. tampoco. No solamente. Él, no, tampoco. pero el tipo es humano. Junior, ojalá que se recupere. O sea, y que le, tipo, y que, tipo, que le vaya es bien, es sí. Es un buen tipo que, independientemente de todo, se va a ser parte. A cualquiera de, le duele el cuello del, un del día. Del misterio del año, pero él es un buen tipo. Así es. A cualquiera le duele el cuello un día. Yo o sea, yo ya, más Yo con dolor de cuello. Sí, cuando uno duerme mal. Pero yo amargo con que... dolor de cuello y voy a trabajar igualito. <ríe> Y no, no decir a nadie que me duele un cuello, tengo que trabajar igualito. <risa> Esa es la diferencia. ¿Sabe que Antes de iniciar la temporada 2021, hablando de Grandes Ligas, usted y yo aquí hacíamos unas comparaciones. <risa> hacíamos unas comparaciones muy interesantes. Fernando Tatis, o sea, refiriéndonos al shortstop de Grandes Ligas. Sí, ¿Quién señor? era el mejor? Fernando Tatis. Ahí también estaba Francisco Lindor, involucrado. Y el caballero Trevor Story del equipo de los Rockies de Colorado. Tenemos un gráfico por ahí, señor director. Que era el favorito de la mayoría. Story. Bueno, yo me quedé con Fernando Tati, si usted lo sabe. Y ahí vemos cómo van los jugadores en este primer mes y medio de temporada y vemos sus números. Y el hombre junior, el niño dominicano, está ahí superando por mucho a sus demás contrincantes. Hablando de Fernando Tati, vemos sus números ahí colocados en pantalla, 307 de promedio. Ha conectado 35 imparables, 25 empujadas, 30 anotadas, 13 cuadrangulares, está ahí entre los líderes en el béisbol de grandes ligas. Todo esto en 114 turnos oficiales al bate. ¿Qué pasa? Miren, esta comparación, anoche a mí se me ocurre crear este tipo de contenido. Eh, le pedí a, a Abdiel que me hiciera unos trabajos y por supuesto a nuestro querido director de gráficos, cariñosamente Chenco, para publicarlo en la mañana de hoy. Estaba listo de ayer, pero Tatis, que estuvo lesionado, que estuvo con el COVID, ha perdido terreno, sí pero ha sido de los tres el que mejor productividad ha tenido. Eso no quiere decir que él sea mejor ni que él sea peor. Es lo primero. La comparación de los mejores tres jugadores, cuando comenzó la temporada 2021, hablo de cuando empezó el día primero de abril, ese día. Los tres candidatos a ser los mejores eh, torpederos eran estos tres. Muchos hoy me mencionan a Xavier Bogart, yo también lo pongo, por supuesto, era, tal vez era el tercero, tal vez era el tercero, pero ¿cuál de los tres tú quitas para poner a Xavier Boca antes de ah, empezar sí. la temporada? No ahora, porque ahora tú quitas dos y pones a él, por lo que está pasando. Diríamos que hoy, eso sería en esta fecha, bueno, salió el tal número, ese había que jugarlo, porque